Las canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política y estamos a 40 días y 40 noches de un gran evento que se va a dar en nuestro país, específicamente en León, Guanajuato, y les estoy hablando de la Expo With World México, que se va a dar en Poliforum, vamos a estar ahí presentes, así es de que estén completamente atentos porque vamos a estar regalando... Entradas vamos a estar buscando a todas las personas también que quieren rentar un stand Todo, los vamos a contactar directamente con los organizadores Y pues de qué va este evento, vamos a hablar directamente Hoy vamos a, a también a leer un artículo <coughs> de la revista Expansión Ya ven que ellos están muy metidos en el tema canábico Y esta nueva Expo With World México que va a ser en León, Guanajuato en el Poliforum Pues va a estar muy nutrida, va a estar... Eh, pues muy pro, la verdad, vamos a, a, a dar lo mejor, vamos a estar ahí. Y el día de hoy pues estamos eh, realmente viendo que pues este es un evento especializado en la industria canábica en México y en el mundo con el objetivo de reunir a los participantes protagonistas de la industria para dar a conocer los usos medicinales e industriales del cannabis. Entonces ahí vamos a estar que pues, en León, Guanajuato, pues hay más de 500 empresas de más de 22 países y pues realmente el área de negocios, imagínense, tiene 41 años de experiencia ahí en todo nuestro amado León, Guanajuato, tiene todo en el conjunto Poliforum, son 61 hectáreas, eh, hay 10 recintos para eventos, entonces va a ser una expo pues realmente muy importante que va a ser un par de aguas eh, en la regulación y en México, y pues va a haber distintos expositores. Eh, va a haber, les voy a ir pl pronto platicando. También los vamos a estar este, publicando aquí en esta página de Pablo Luna, si es de que estén atentos. Y pues realmente, eh, este, eh, el contenido que va a haber, pues va a haber exposiciones, va a haber mesas de debate. Va a haber conferencias, que yo voy a estrenar una conferencia de negocios muy importante, que es, que tiene que ver sobre esta década de, del año 2020 al 2030, eh, la, esta década 2030. Vamos a dar esa conferencia que trata sobre los negocios, va a haber cursos, va a haber talleres, eh, se van a dar a conocer nuevas tecnologías, va a haber muchas oportunidades de negocio y va a haber casos de éxito, como no, también ahí vamos a estar eh, en una zona de networking y pues nuestros eh, socios distribuidores ahí en León, Guanajuato, pues son los que están haciendo todo esto posible gracias a Emanuel Castillo y a Alex, que es el director de este evento, realmente que lo felicito y pues realmente va a haber un escenario, eh, va a haber a, a más de 80 stands disponibles todavía para si ustedes quieren adquirir Hoy tuve una reunión con Alex. Me comentaba que tiene por ahí algunos disponibles. Los stands pues van a ser de 3x3, de 6x3. Va a haber para un tablón para emprendedores. Y el costo de acceso por persona va a ser de 250 por día o 400 por ambos días. Y pues va a ser en el Polifolo de León, en la sala C2. Entonces, también si quieren pues un stand por aquí, comuníquense con nosotros. Nosotros pues, vamos a estar prácticamente dando a conocer... Eh, pues no les puedo decir, no lo que vamos a dar a conocer ahí en la expo. Pero sí vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a estar pasando. Van a, ya son 40 días y 40 noches los que hacen falta para que comience esta nueva eh, expo en México. Y a, hay un artículo muy importante que se llama Cannabis y Manufactura. ¿Qué necesita México para ser pionero en usar el cáñamo? Ya tenía mucho que no hacía online. Hoy vamos a ver este tema, ¿eh? Vamos a, a, a, de hecho vamos a leer la nota. Para los que quieran corroborar la información que vamos a dar en este video podcast del día de hoy, pueden meterse a la página Expansión.mx y ahí van a encontrar pues este titular o este título que dice Cannabis man y Manufactura. ¿Qué necesitas eh, México para ser pionero en usar el cáñamo? Y pues nos dice que el país puede ser pionero y puede ser puntero en la fabricación y exportación de insumos elaborados a partir del cáñamo, ya que has, eh, han utilizado... Compañías, por ejemplo, de autos como Porsche, que aquí nos menciona en el artículo, y pues la regulación secundaria para el uso del cannabis está en pausa. Con ello, el sector eh, pues ve pasar la oportunidad para la exportación de la planta, pero también algunos insumos que sirven para base para la manufactura de productos terminados. Eh, el potencial de la planta, dice aquí el artículo de um, expansión. Eh, para detonar, la economía nacional ha sido el centro de debate desde su legalización para uso médico en 2017. En México, el mercado del cannabis medicinal se valoró en 4.8 millones de dólares el año pasado y se estima que crezca a una tasa anual compuesta del 20% entre el año 2023 y 2030, que es lo que les he estado comentando, to todas las cosas importantes que van a suceder antes de que llegue el 2030. Y pues de acuerdo eh, con un análisis de aquí de sus amigos de Expansión. Pero no solo el mercado medicinal tiene potencial, aquí nos está mencionando estos amigos, está la siembra de la planta, de la marihuana, los usos del cáñamo, que se pueden convertir en materiales para la construcción, textiles o biocombustibles, muchas cosas que ya hemos visto en este canal, pero a, a lo, lo que se me hace más interesante es cómo ya, eh, pues el, esta revista Expansión le ha estado dando pues, una continuidad, eh, al tema del cannabis. Ojalá y así lo hubieran hecho nuestros amigos. Política, José Rivera, eh, Oralia, saludos. Canamich, todos, saludos, bienvenidos. Entonces, vamos a seguir leyendo esta nota para todos los que llegaron aquí para informarse. Eh. Ahí, aquí citan a Manuel Arturo Castro, especialista en derecho a canábico y socio en la firma Caso y Asociados. Explica que México pierde una oportunidad al no tener las bases para desarrollar grandes sembradíos y también para fabricar productos que pueden ser utilizados por sectores como el automotriz o el de la construcción. Yo les voy a dar mi opinión. ¿eh? Esto es lo que dice aquí nuestros amigos de Expansión. Que, qué buena onda con su investigación. Eh, con los datos que nos están dando, ahorita yo voy a darles mi opinión sobre cuál, qué es lo que yo pienso de esta nota No nada más se las voy a leer por leerlas, saben que nosotros hemos sido pioneros, fuimos la primera eh, agrupación Pero bueno, vamos a seguir leyendo eh, Mientras tanto las grandes empresas comienzan a, inte comienzan a integrar al cáñamo Aquí eh, mira, aquí dice que es el, la eh, el tallo de la planta de la marihuana, lo cual es falso Porque el cáñamo pues, es una especie también es cannabis, el cáñamo también es cannabis. Eh, y en 2019, por ejemplo, aquí nos dan a lo que ya hemos, ya hemos dicho de que Porsche fabricó un auto con partes de carrocería hechas con cáñamo, el modelo 718 GT4, cuyas puertas se produjeron con una mezcla de fibras derivadas del cáñamo para reemplazar la fibra del carbono tradicional. Pues esto ya lo hemos hecho también nosotros en Grupo Canamich, el tema de del biocáñamo bio con... bioplástico, perdón, con cáñamo. Y pues esa es la nota del, de expansión que, que, que respeto muchísimo su opinión, pero en realidad sí hay muchas aplicaciones del cáñamo. Tú que me estás viendo ahorita, si quieres que yo les diga, nosotros que ya empezamos una fase de investigación eh, en nuestro grupo... Sí, hay muchas aplicaciones que se pueden realizar del cáñamo, si sí se puede hacer bioconstrucción, si sí se puede hacer bioplástico, si sí se puede hacer biomadera, todo lo que les había comentado en video podcast anteriores, sí se puede hacer con el cáñamo, eh, la bioconstrucción, todo, todo es posible pero tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? porque todo es posible a partir pues, de muchas fibras, no solamente desde el cáñamo, sino que ¿qué tanto es costeable para nosotros inmiscuirnos en todas las industrias? Por ejemplo, desde la construcción, ¿qué ventajas competitivas tiene el cáñamo a la hora pues, de comercializarlo? Los estudios que nosotros tenemos, que, que son de la, de la Universidad del Estado de Nueva York, y también algunos estudios que hemos hecho aquí, sí se puede realizar la bioconstrucción de forma artesanal, pero ya uh, al tratar de inmiscuir o de integrar el cáñamo en una gran industria, se hace un poquito complicado por muchos temas que tienen que ver sobre todo con costos. O sea, si vas a adquirir, por ejemplo, toda una casa, eh, vamos a ponernos un promedio de un 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, y te dicen, ¿sabes qué? Pero si la quieres de cáñamo te va a salir de 30 a 40% más cara. Entonces, para los desarrolladores, por ejemplo, de vivienda, sí es viable construir casas, pero a la hora de comercializarlas, pues no es viable a la hora de la comercialización aún. Aún, o sea, todavía uh, hay mucho en esta década, como se los he estado comentando, que se puede pues, realizar junto con la industria, ¿no? Pero vamos a estar en esa fase de investigación aún y pues me da mucho gusto que aquí estos amigos de expansión, pues estén muy preocupados por esta, pues por esta causa, ¿no? Por esta industria que es la industria de la marihuana legal en México. Eh, dice Daniel Carri Ca Castillo Martínez, mucho éxito para todos, viva Canamich. Todo un equipo de Canamich va a estar ahí presente, no nada, no, eh, Créanme, va a estar genial va Vamos a estarles dando consultoría De cómo tramitar su permiso Ahí en vivo con el licenciado Tinoco Va a estar asesorándolos El paso a paso les va a decir eh, Tu permiso lo puedes tramitar de este modo Te va a dar todos los pasos que debes de seguir Para que puedas tú adquirir pues tu permiso, ¿no? Que puedas irlo a tramitar ante Cofepris, que es completamente gratuito. Ahí vamos a tener una persona explicándote también completamente gratuito todo el día, todo el día. Los dos días de la expo, los dos días de la expo, los dos días de la expo with World México, que va a ser en León, Guanajuato, en el Poliforum. Y también vamos a estar mostrándoles un poquito, eh, realmente tuve que convencer a muchos socios porque todavía queríamos con, conservarlo de una forma... Uh, secreta todavía, pero vamos a mostrarles algunas piezas que ya desarrollaron nuestros eh, socios en colaboración de esta fábrica de plásticos, vamos ahí alguien les va a estar explicando cómo se hizo todo el proceso, así es de que por ahí nos podemos ver en León, y también si ustedes quieren ser distribuidores de los productos, de los test, del café con CBD, de cannabis eh, el, lo, lo, los, una fórmula nueva que se llama Equilibra también ahí va, bien, va a ver en el stand Ejecutivos de venta O sea, van a estar todo Canamich Va a estar eh, todo lo, lo, lo que tenemos a nuestro alcance Todo lo que estamos realizando Vamos a estar ahí presentes Pues ahí nos vemos, ¿eh? va a haber muchas cosas gratuitas De hecho, si llegas a nuestro stand Por ejemplo, ahí en nuestro stand Va a estar también el chef Evan Burgos Que fue el campeón de campeones de... De, de este concurso Iron Chef Cannabis Entonces va a estar con, con nosotros ahí en ese evento también Entonces imagínense va a ir también eh, nuestro amigo Alex Mireles Que es hijo del doctor Mireles con el cual grabé un podcast muy interesante eh, Donde va a haber una información muy candente Así que ayúdenme a compartir ahorita, denle like Los que van llegando por favor denle un like aquí Porque ahorita voy a seguirles con el chisme de lo que va a venir ahorita con Mireles ya saben que Manuel Mireles fue el que fundó o estuvo aquí al frente de las autodefensas en Michoacán, que se rebelaron hace como 10 años ante el gobierno eh, de aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, su hijo, que también estuvo con él muy pegado en todos estos movimientos, y que vio, o sea, Alex Mireles nos va a contar cómo es, cómo fue su papá como padre, ¿sí? Nosotros los que, si no saben quién es Manuel Mireles, por favor, por ahí googleenlo. Nosotros lo conocemos como un caudillo, ¿no? como un héroe, como un revolucionario, pero él ya nos va a contar la parte de cómo él era como padre, cómo era como médico, qué opinaba de la marihuana que estaba eh, pensando Mireles antes de que lamentablemente falleciera. Ese va a estar, va a estar ahí también Alex Mireles en esta expo eh, para que nos explique algunas cosas que él como médico también está trabajando en el área medicinal y el chefe de Burgos, como se los había comentado acá, Saludos Evan, Daniel, Daniel Castillo, Grupo Canamich, Oralia, un fuertísimo abrazo hasta Tijuana. Canamich, Tijuana, nos tenemos que ver ahí en León, por favor. De aquí de Morelia eh, va a salir un autobús repleto de personas que van a ir a esta expo. Así es de que si ustedes viven en la ciudad de Morelia o se quieren desplazar ese día sábado, aquí de junio, a la ciudad de Morelia va a salir un autobús o varios y nada más aparte en su lugar eh, tiene un costo muy accesible ya va a ir incluida la entrada al evento los dos días y eh, es ida y vuelta, obviamente ya quien se guste quedar pues ya correrá por su cuenta entonces eh, escriban si viven acá en Morelia o si quieren venir acá en Morelia para que nos vayamos juntos todos a la expo Va a haber un autobús así de que estén pendientes. También vamos a estar regalando entradas. Va a ser pues una gran fiesta. Es la primera vez que nosotros aceptamos ir a un evento. Y. Y vea, ya Canamich ya tiene su ratito, eh. Porque Canamich lo comenzamos. Este. Ya hace un rato con Mariano. Y siempre nos habíamos mantenido, ¿por qué? Porque nosotros vemos que en la mayoría de las expo, en, las may en la mayoría de los eventos de cannabis, pues eh, estaban muy enfocados hacia el tema recreativo y aquí Alex Fernández, que es el director de la Expo With World México, que se va a dar en el Poliforum de León, Guanajuato, pues él nos aseguró que iba a ser algo completamente industrial con las personas y las personalidades que están en la industria, ya vimos por ahí algunas marcas que van a estar patrocinando. Por aquí va a salir los flyers a partir de hoy. Así de que compartan este video. Y faltan 40 días y 40 noches. Eso, por eso tiene el título. <ríe> para que llamar un poquito la atención. Así de que compartan porque va a haber esta, eh, pues este evento. Y, y les prometí que les iba a dar mi opinión del artículo de, de expansión que acabamos de leer. De México y la manufactura y el futuro. Yo creo que se ha investigado poco realmente el tema del cáñamo. Se ha, de algún modo, sobrevalorado muchas cosas. Y, y lamentablemente nos vamos con la emoción, ¿no? De, de, de lo que está pasando. Nosotros, pues, comenzamos a prueba y error. Cometimos muchísimos errores para poderles afirmar. Que les estamos, lo que les estoy afirmando ahorita. Y, y yo creo que el negocio está en otro lado. ¿eh? Ya lo hemos platicado en otros podcasts. Y voy a estar transmitiendo los 40 días y 40 noches. Así se va a llamar, 40 días y 40 noches. Este, Vamos a estar platicando aquí con todos ustedes. Café Canamich. Está riquísima la fórmula keto, que es para dietas keto. Ya no tiene azúcar. Cero crueldad animal. Tiene este, leche de soya. Tiene proteína de hemp. O sea, cuando ustedes se toman este café, es, es algo, es un alimento prácticamente. O sea, pero consulte a su médico, ya saben. Ahí van a estar, ahí va a estar también nuestro stand, repleto de productos, así impresionante, repleto, repleto, repleto. Eh, felicito muchísimo a Emanuel Castillo, que es nuestro delegado ahí en León, Guanajuato, que hizo toda esta sinergia, toda esta comunicación, todos estos enlaces con nuestro amigo Alex Fernández para que se pudiera hacer este, pues esta colaboración. Vamos a leer mensajes. ¡Rodrigo! ¿Qué onda, Rodrigo? Un saludo a todos en Texcoco. Amo Texcoco, específicamente Tekexquinawak. Dime si me equivoqué mal al, nom al nombrarlo, Rodrigo. <risa> que no me equivoqué. ¿Y de qué trata el evento Ormar Valles? Uh, bueno, ya lo leí, pero lo voy a volver a leer para todos los que van llegando. Eh, el evento se llama Expo With World México. Va a ser en el Centro de Convenciones, en el Poliforum de León, Guanajuato. ¿Qué día va a ser? Va a ser los días 3 y 4 de junio. Pues es un evento que está enfocado en la industria completamente porque recuerden que en León, Guanajuato, pues hay más de 500 empresas de 22 países y pues es un destino cultural, así de que va a ser una expo muy diferente a todo lo que hemos estado acostumbrando ir. A mí sí me gusta ir a las expo, ¿eh? He ido a... a a la, no voy a decir marcas eh, porque luego pero a las que se dan en el World Trade Center a todo la, a todos esos eventos me, hemos ido pero esto va a ser completamente para que este, ¿quién me preguntó? perdón Omar Valles va a ser completamente industrial eh, no va a haber áreas de fumar va a ser hasta cierto punto familiar podríamos decirle así y ahí nos vemos, Omar. El día 22 voy a, voy a dar una conferencia súper especial para que José Rivera, Oralia Bernal, todos nuestros amigos de Grupo Canamich, Daniel Castillo, Evan Burgos, que va a estar por ahí también, Rodrigo. Todos, por favor, vamos a tener que ir pues, con toda la caballería. Eh, ¿Cómo va a estar la movida? Nos pregunta Rodrigo, que él quiere ir. Claro que sí, si tú me escribes, o si tú te puedes venir a Morelia, o te sí. vas directo, ¿no? Allá a León, y nosotros, pues ya nada más dices que eres de Grupo Canamich y ya tienes tu, tu entrada completamente gratuita. Obviamente, pues lo van a corroborar con nosotros, van a decir, oye, me habló Rodrigo, cierto que es. Grupo Canamich, y ya te vamos a dar nosotros, de Grupo Canamich, vamos a hacer una entrada, para que puedas acceder, entonces, este, si te quieres venir antes acá, e irte en el autobús, que va a ir lleno de gente, con pura gente de Canamich, pues adelante también, eh, va a haber lugares disponibles para el público en general, así es de que si están en Morelia, aparte en su lugar, porque van a ser muy poquitos, nada más van a ser 40, entonces, ya haber incluido el precio de la entrada al evento, Va a ser un evento formidable, ahí, va, va, ahí voy a tener un estreno, de, no, no les voy a decir todavía, pero va a ser algo muy, muy, muy importante Si quieren dejar su, su comentario, creo que ya, ya leímos todos los comentarios, pues les mando un fuerte abrazo Ya saben, ayúdenme dándole un like, compartan, eh, si están en YouTube Denle a la campanita y suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal de YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.